Bien, y yo diría que la lucha de los trabajadores se vincula necesariamente a los fundamentos del marxismo, del marxismo leninismo, eh, desde 1921 en adelante la conformación de la central eh, de la CTE, de la Central de Trabajadores del Ecuador, la formación de la FEI, la formación de diferentes organismos sindicales, son producto de la lucha que viene desarrollando el pueblo soviético, primero en contra del fascismo, posteriormente de su propia organización. Es evidente que la teoría marxista, la teoría leninista, aportó al desarrollo del pensamiento revolucionario de los trabajadores. Es evidente que estas eh, concepciones permitieron descubrir, o más que descubrir, entender eh, que en el mundo existen intereses concretos de los sectores, que, interés, que, que existe una eh, realidad de clases. Eh, que hay intereses de los sectores económicamente pudientes e intereses de los sectores proletarios y que estos son contrapuestos y que evidentemente cada uno está tendiendo a lograr los unos el desarrollo de una sociedad capitalista y los otros el desarrollo de una sociedad socialista, equitativa de justicia social, de democracia. A ver, se dice que cuando el muro de Berlín se rompe se terminó las ideologías y no hay tal. El mundo sigue, en el mundo sigue vigente las ideologías. Prueba de esto es que el desarrollo del poder popular en Venezuela permite sostener a este gobierno que ha sido afectado duramente por el imperialismo norteamericano. Prueba de esto es que se ha levantado en América Latina una corriente progresista que piensa primero en el ser humano y posteriormente en el mercado. Prueba de esto es que hay un deterioro creciente del de, eh, capitalismo a nivel mundial. Prueba de esto es que siguen existiendo las luchas de los sectores sociales. La ideología de izquierda y las ideologías siguen vigentes. Lo que sucede es que quieren hacernos sentir que estas se perdieron y que todos somos iguales y que estamos en un mundo en donde Santa Teresa debería gobernar. No, los que deben gobernar son los trabajadores y se deberá gobernar en función de las necesidades de estos sectores para alcanzar el bien común que es el interés de todos. A ver, diría que sí, pero no es excluyente. O sea, Hay que revitalizarle, hay que repensar, hay que... Eh, ...asentar en las realidades propias y en el desarrollo histórico social de cada uno de los pueblos. No podemos pensar que los soviets de la Unión Soviética pueden ser eh, emulados en el país. No podemos pensar que la comuna de París, de ese gran momento histórico del mundo, puede ser emulado en el Ecuador. Tiene necesariamente que desarrollarse un pensamiento y una praxis en función de nuestras realidades concretas con los aportes de Marx, Lenin, Engels, Mao, eh, Ho Chi Minh, eh, Fidel Castro, Che Guevara eh, y, y, y los actuales eh, dirigentes eh, de, de tendencia progresista, el mismo presidente Correa, el presidente Mujica, el presidente Chávez no podemos eh, anclarnos, no podemos anclarnos en pensamientos eh, que no pueden movilizarnos, que no, que no se revisan, que no se discuten a la luz de la realidad concreta y del desarrollo histórico, concreto y social de los pueblos. Sí, el buen vivir es una tesis importantísima que recoge, como le digo, el pensamiento de la Revolución Rusa, pero insisto, no puede olvidarse al faro, no puede olvidarse a los pensadores latinoamericanos que fueron dando, no puede olvidarse las luchas sandinistas, no puede olvidarse todo el proceso revolucionario que ha vivido América Latina y los embates que tiene ahora y las nuevas formas de dominación, la iglesia, la educación, los medios de comunicación tienen otras características que no tuvieron en el siglo pasado. El siglo XXI tiene que desarrollarse necesariamente con esas teorías, con ese background, pero también con el aporte de eh, los ciudadanos y las ciudadanas eh, que reconocen estas realidades concretas.